y nos encontramos en una nueva carrerita de GTA junto al severísimo Sparta sí. y el inutilísimo ya el rato. Rato. no no, oh. el <risa> sí, Eli, no pero porque no se ha movido el resto el no no eres estoy comprobadísimo bueno es una carrera pero de las que a mí me gustan las que hay que ir despacito y haciendo las que, que las bien que las puertas suben y bajan tú que se mueve bien. que son levadizas ¡Ah! ¡Que hay puertas! Tutu me estaba liando, Pensaba que, que es suelo no, no, que se mueve ocurre. No, son para puertas atrás. levaditas, no es lo no, no. que suben y bajan. Oye, pero ¿hasta dónde vas a llegar, Rayo McQueen? Madre mía, lo controlo, voy hacia adelante. Y ya no sé cómo llegar. ¡Ay, sí llegué! Tutu, a mí esto me patina mucho, eh. A ver, así. Soy el mejor jugador de GTA 5. Te voy a mostrar un No, no está <ríe> ¡Qué vale. bueno que eres! ¿Qué tal estás? Hola, <risa> oye. Hola, Raptor. ¿Qué tal? Vamos a abrazarnos. ¿Cómo, cómo, Pero, ¿cómo, cómo vi... me resistes el día de hoy? <risa> <risa> no sé, he tenido un sueño de esos que sientes como que te vas a caer. <risa> ah, justo, justo yo tuve uno de esos sueños ayer. <risa> <risa> Tú, porque esta vez te he sentido contrario. <risa> <risa> bueno, bueno, nos vemos después. Ah, hasta la próxima. Ah, <risa> Y Esparta, ¿dónde está? Estoy detrás Tras. tuyo, perra! ¡Esparta! Poniéndote la cola! ¡Adiós! Sí. Se fue. Bueno, se ha ido. Esparta no es muy bueno en estas carreras. ¡Es sí, un imbécil! soy un hombre de la mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! no hay que salirse! ¡Le voy en el donde no debe, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que hay un molino! ¡Cuidado! ¡Le he matado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me ha partido el en dos! ¡A tomar por saco! ¡Uh! ¡Esparta ¿Eh? también se la ha pasado! Eh, voy delante, eh, vale, manco! ¡Eh, vale, manco! <risa> Tengo un problema. Te no ¡Esperadme! ¡Que estoy aprendiendo a conducir, desgraciados! ¿Pero? ¿Qué soy manquito! Raptor, te dejo ahí para andar el paso, voy hacia adelante. ¿Qué, ¿Ahí a, a, adelante L está fácil la cosa o está muy a, difícil? ¡Va, qué haces, Raptor? <risa> ¡Me cago en tu prima la coja! <risa> ¡Raptor! ¿Qué hacéis? ¡Avante y deja avanzar ¿Qué, qué, ¡Qué estrategia! estrategia. estrategia de victoria, no. ¿sabes? Han, han apostado por mí, bro, me voy a hacer rico Pues que esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? El semacalder está malo, todo es más difícil de lo que parece Oye, tú calla que te has adelantado justo al final porque te hemos esperado Pero porque Uno, os dejo ventaja dos. Ahora ¡No! <risa> oh, ¡No! ¡No os digáis. A ver, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy Esta es la buena, esta es la buena esta es la ¡Buena arda! Ahí sí No, no, no, no, no ¿Lo tienes? Sí, sí, sí no, sí, ¿Buena sí ¡Buena arda! ¡Uy! Ay. ¡Sí! ¡Qué control de frenado, no! ¡Ay, sí! He sufrido. ¿Qué pedo? ¡Oye, pero que... ¿Había, Había su invisible ahí atrás! ¿Qué es esto? Mira, mira cómo vuelo. ¿Pero Estoy qué? ¡Levitando! ¡Soy Jesucristo! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué, qué pedo? ¿Cómo hacen es eso? Pues tienes que abrir ahora ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tienes que seguir volando. Nada? Sigue mis pasos. ¿Por qué volamos? Pero... pero, pero ay, ay, ay eres consciente que bastaba conseguir reto. Que no tenías que hacer giros raros. ¡Ah, no! yo sea, lo tenía... Mira, ahora, ahora, ahora, Rato ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, No no, nada, nada, no es justo, tú has La tenido verdad. tiempo para saber que Raptor, hay aquí recto. Necesito una ayudita, un golpe. No, ¡Oh! me cago. En... Bueno, he hecho checkpoint. ¡Ostras! ¿Y, y por ¡Hombre! ¿qué? me levanta? Hasta la próxima. Ah, espera, espera, espera. tengo un plan, tengo un plan tengo un plato tengo un Aparece aquí. ¿Qué de ayuda, perras? ¿Qué? Estoy aquí. Hombre, ¿sí? ¿qué tal esparta! ¡Que, Hasta la pro. Eh, hasta la próxima. ¿Qué? ¿Qué? Pero... No! <risas> me cago en. No, Eso no tenía que ser así. Tal, imbécil? No es que has todo, aparecido todo. parpadeando, no es justo. Y más Raptor. Sí, Hay que ser malardo. Sí, la, la, ahí ha sido, fallo, mira, ahí ha sido Hay que fallo. ser malardo para que te esté ganando, Raptor. No, pero, Andale, no, no, no, no, no. Madre mía, pero y estos giros y estas, estas curvas. El esparto se ha caído, el esparto se ha caído, el esparto se ha Os primero. dejo ventaja. Es mi Nos victoria, Mike. Creo que tú no dejabas mucha ventaja, eh. <risa> yo creo que sí que voy a dejar mucha ventaja. <risa> no te confíes, no te confíes, sucia. Creo que no es suficiente ventaja. Ay, por aquí. Esparta, me cago en ti. Está empujando la Esparta Venga vale, vamos vamos tira. Tira oh. Raptor, tira Raptor, Raptor, vente vente vente. vente. Eh, Hasta Raptor. Hay que dejar Pero atrás a inútil. Vale sí, le dejamos atrás, le dejamos atrás. Tú por, por aquí por donde hay que ir. Ah, vale, por aquí por, por, aquí, por el borde, ¿no? Ah, te ah, recomiendo sí. seguir al mejor jugador de, de, de, de, este, de Buah, este. ¿Sabes juego? lo que te recomiendo yo? Que... Te recomiendo. ¡Ay mierda! <risa> no te rías. Ay ay ay, ay, ay, ay. Hay que ser malarda. <risa> Tengo un plan, tengo un plan. Sé cómo sé cómo, sé cómo igualar las cosas. ¿Pero ¿Dónde está? Estoy yendo, estoy yendo, Ya casi llego. Estoy llegando. ¡Aaah! ¡Está explotando! He hecho <tose> chepo en la perra. He hecho chepo en perra. ¡Aaah! Bueno, ahí estoy llegando. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Qué pena haber fallado lo que. <risa> <risa> la venganza no se. Tío, la venganza <risa> se sirve fría, Raptor. Se sirve fría. No, lo que puse fue una mina de proximidad Que hayas caído en la mina de proximidad es otra cosa Como si pudiese caer en otro lugar ¿Eh? ¿Sí? Tranquilo, Mike, acércate, tengo no te una pasa. sorpresa para ti Acércate, acércate No quiero más sorpresas, no sé si quiero más sorpresas, Esparta, eh te, te va a gustar, te va a gustar Acércate, que te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar la sorpresa uh, Ahí, ahí estoy, ya estoy, ya estoy ¿Qué, qué pasa? Ven para acá, ven para acá Mira, mira Se va a querer Tenéis que pasar, tenéis que pasar Vale Voy, voy. Vale, pero, pero pasad, inútiles. <risa> me tarda que tres años. Que, ¡Que Estoy ocupado, estoy concentrándome. ¿En qué se está concentrando? ¡Oye! ¡Deja <risa> dispararme, maldito Pero, pero <risa> que, <risa> que de eso <risa> me iba <risa> a encargar <risa> yo, desgraciado. No me quites el trabajo. ¡Ah, encárgate, encárgate! Ah, ¡Déjalo pasar, déjalo pasar! Ver, ¡Vamos, vente, vamos! Que disparo, ¡Pasad, no pasar. Pasar. pasad! ¡Pasad, pasad juntos! La, ¡Venga, pasad! ¿Pero ¿Qué, qué haces? ¿Pero <risa> a mí por qué? <risa> y me lleva a los dos. <risa> Y mira, ¿ves de qué te sirve pero la venganza? No, estás tonto, estás, no, estás muy inmenso ¿Qué fue el imbécil que se chocó primero? Yo me he que ah no, no me des, no me des ah, No está, no está, ahí viene Ahí viene, ahora empújame, empújame fuerte ¿Dónde estás <ríe> <Ahí> está. esparta? <risa> ¡Ostras! ¡Hombre Minecraft! ¡Estás está complicado ¿Qué esto! Es que ¡Hombre Minecraft! ¿Qué pedo con esto? sabes ¿No, que sí lo has hecho? ¡No! ¿Es que Ajá. Si ¡Que <risa> uh <-huh. risa> ¡Qué <risa> cinco <risa> cola! Adiós, Esparta. Pero no Adiós. ves que no le vamos a pasar, que si nos estamos pegando. Adiós, eh. Que no nos estamos pegando, estamos, estamos, estamos con gentiles, la educación Gentiles, gentiles. Así somos, así somos. Somos gente gentil y educada. Pero pégale uh -huh. rápido Va. Si quieres, te dejo pasar. A ver, por aquí. Vamos, inútil, hazte prisa. Cállate, malo. Malo, malo tú que nos está disparando. corre corres tanto. ¡Corre! ¡No! ¡Uy, date prisa que nos está disparando! ¡Pilla el tiempo! Ya, no, gentil, gentil, gentil, gentil! ¡Pilla el tiempo! Y ¡Pilla el tiempo! Soy gentil, pero gentil hacia adelante, no hacia atrás No llego, ay, que me ay. empuje ¡Alegio! Soy gentil! ¡Venga, gira y no te estoy girando! Se va a caer, se va a caer solo no. ¡Ay! ¡Se me cae encima! ¿Qué es esto? ¿En serio se te ha caído encima? ¡Se me ha caído encima! Pero agarraba, ¿qué estoy? ¡Ostras! Eso me da una idea Me recuerda cuando se me cayó la madre de Mike encima ¿Qué haces hace hace? esto? Eh, eh. Uy, ¡No, tío! Te que me quería caer encima uh. de ti Adiós. Buenos días. Tío, nos has caído a todos los ratos. ¡El caro! Vale, vale, vale, aquí. Casi tiro también al Y Mike se pone en cabeza. Voy primero. Voy primero otra vez. el Ah, sí lo hago yo. Pero ¿por qué le damos ventaja de lo malo que es. ¿Qué me vais a dar ventaja? Si así soy. Es como jugar con un niño, ¿sabes? Tienes que darle ventaja. No, no, no, no. Eso es mentira y lo sabes. Mira, mira, mira. Digo, intenta alcanzarme si puedes. Vale, vale. No intento, no intento. ¿Lo intento o no lo intento? No. Lo intento o no lo uy. <risa> Inténtalo, vale, vale, vale, vale. Acepto el reto. Inténtalo. ¿Dónde estás? ¿Tú, estás? ¿Dónde estás, ¡Bro! ¡Oh! Ah, a ti te lo voy a decir. ¿Dónde estás, uh -huh. Estoy de último otra vez. <risa> que he encontrado mi especialidad. Ahora sé que nací para hacer tubos de la muerte. Pero ¿Qué, Pepe? son complicadardos. ¿Cómo no se ha caído? Sí, sí, sí. No lo sé, pero me lo he pasado primero y eso que había molinos. Que son mi nueva especialidad. Giro la muerte por aquí Bueno, yo se tomo yo una ventaja que, pues eh. que lado sea, Te estoy viendo, te estoy viendo Pues yo a ti no Te sigo el trasero Mira, yo ni... ni, ni, ni no, me, me mientes pero No, ¿estás seguro? No me estarás poniendo C4s o sea, en el camino Ostras, yo nunca haría algo así, pero gracias por la idea Yo Ay. tengo una buena visión, pero deja de dispararme Uy, perdón Como te vea, te voy a meter un francazo. ¡Qué hay el coche como te voy a, te voy a meter un palancazo, que te vas a arrepentir. No me ves, no me ves, no me ves, no me ves, no me ves. Hazte caso que te. vas no me ves, a, te, a te arrepentir. Hazte caso que no me ves, a te caso que no ¿Qué Que me está poniendo. ¡Raptor! hazte la próxima! ¡Me momento he llegado. Raptor, ve hacia adelante. Que tienes <risa> <una> Te <sorpresita. risa> tienes unas sorpresitas esperándote. Pero si este, este la tramposa. se de aquí. ¿Quieres dejar de spamearme C4, es pesado? <risa> Pero Raptor. Solo tira uno. No. <risa> no. Me encanta. No. Yo sí que no. ¡Qué asco! ¡Qué perra salvaje! <risa> ahora sí. No puedo explotar esa cosa. No, no voy Una a vez muerto no ya no. Una bueno, yo voy a avanzar mejor. Estras, estras, estras, estras, estras! Oh, hasta ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! que se complica ahora mucho, ¿eh? No sé qué estoy esperando ahí. Mm. Ahora que no son tu especialidad ya no te gusta, ¿eh? Ya no te gusta, perra Hombre, Esparta, ¿qué tal? Espera, que no pasa, no pasa, no pasa Es más complicado pasado que lo que parece ¡Hola, no. ¡No, no, no, no, no, no, no! Gentil, ¿Qué gentil! ¡Pero ya sabes, yo que sabe? iba a saber que no te habías pasado! Mira, pues te tiro un C4, ¿dónde estás? ¿A, ¿A, a quién le a tienes un C4? A ti, si nos hemos caído juntos Yo, pero Esparta, ¿cómo ibas a saber? Mira, yo no me caigo con y no tienes como tú ¡Déjame! ¿Cómo ibas a ver? Se... ¡Ah, que está aquí Raptor! ¡Madre mía! Raptor, de pasar ¡Pipi! ¡Quítate de mí! ¡Quítate de, de mí! ahí, ¡Pepe no, no te me metas así que me asusto A ver ¿Cómo se hace esta parte? Esta parte está muy difícil A ver, el truco Dale, Mike El truco es apuntar bien No, Esparta, Esparta, déjame Dale, prisa ay, Ahí está, ahí está ay ahí no, ay no Vale, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás Espera, gentil, gentil Que te desprisa Gentil he dicho Yo estoy a cú, cú, desgraciada, ¿a quién vas a matar? Ah, no, marcha atrás, marcha atrás, ya casi ya tengo. Tú que te quedes ahí. Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. No, marcha, pues te al plato. ¡Ay! ¿Yendo a parar de matarme el tramposo ¿Qué es que es que me complica esto? Vale, vamos a, a fusionar, a fusionar así. Ay, perdón, imbécil. Que es que estaba parpadeando. Me voy a, a fusionar con el de, suelo, de vengarme. No, no, no, no, no, Raptor, Raptor malo, eh Como no te lo pases en esta, te fusiono con el suelo man. Me lo paso, me lo paso, me lo paso Mira, ahí me atropello uh, aquí a... ¡Ay! A... ay, a... ay a Dios. ¡Tú, Raptor, me cago en tu coche! Tranquilo Yo no me lo paso, no entro ¡No entro! ¡No entro! Es que estás gordito, hay que hacer dieta Tú, estás súper ajustado esto, eh uh -huh. Oh, entré, por Dios Estoy muy perras Voy primero, Voy primero, primero, gente No por mucho tiempo, pringao Vale, ay, ay, ay, ay, corre, corre Ahí está, ahí está, esta ya me ha costado menos No, no, no, no, ¡No! <risa> Se me descontroló el coche Ahora que vas a volver a aparecer, solo te pido que seas gentil Y piensa en lo que te gustaría que te hiciera a ti, Mike Sé gentil Buah, mí no me gusta que me den duro contra. Bueno. <risa> no ¡Gracias! Gracias no Era lo que. Has <risa> <Se> caído <risa> igual. Cae el Esparto, se ha caído. Bro, Esparta. <risa> es que vi, vi a Raptor ahí con no ¡Esparta! ¿recuerdas lo que te ¿Qué? dije antes, olvídalo, ¿vale? No me gusta. Ajá. Espero que te lo pase a la primera. Es tu única opción para que no te dé de por detrás, ¡Hombre, mí. que si me lo pasa a la primera! ¿Qué? ¿Se lo pasa? ¿Proteje? Este ¿No, ¿No quieres o qué? ¡Eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Te persigo! No, no, no, no. no. Oye, Raptor Jack, quédate... ¡Fuera! <risa> ¿Qué es esto? Minecraft! Uh, ¡Rampa con con con con con con! con molinito! Con sí, esto, es me a final, eh, ¡Esto me huele al final! ¡Esto me huele a. ¡Esto me final! Voy a quedar el último. ¡Victoria! Voy a quedar el último. ¡Y quedo segundo! ¡No salió ese molino! ¡Victoria! ¡Iba a quedar segundo, bro! ¡Hombre, Esparta! ¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! Sí, ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡No HE que lo último! ¡Qué segundo! ¡Qué segundo! Y ese, segundo? Y ese, y ese molino se sigue. Yo por eso estoy contento. Ese, ese molino fue el que me alió a mí antes. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Adiós.